Soy Esteban de la Fuente, les doy la bienvenida a nuestro segundo podcast de, de te Emprende. Este es un proyecto, recuerden, que partimos la semana pasada, en donde vamos a estar entregando toda la semana contenido de valor que le aporten para su negocio. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando de la verificación de actividad económica y eh, por qué había que hacerla, qué pasos exigía el impuesto interno y, en general, de la importancia. Pero la gracia es que no solamente lo hicimos desde el punto de vista conceptual, sino que les contamos situaciones reales en que nos habían pasado, eh, de por qué había que hacer esa, esa verificación. Entonces, recuerden, este podcast se trata básicamente de eh, situaciones reales que vamos a estar conversando, generalmente con Catalina, y eh, van a ser sobre casos de clientes, casos de nosotros, y les vamos a contar nuestra experiencia y cómo nosotros resolvimos esos casos, tanto con nosotros como con nuestros clientes. Ahora, una cosa súper importante que se mencionó la semana pasada, pero la vuelvo a retirar hoy día, es que si el día de mañana tienen un problema similar al que nosotros estamos contando, obviamente pueden utilizar lo que nosotros les explicamos como una base. Pero recuerden siempre asesorarse con un especialista. Efectivamente, pero lo que nos comenta es en base a lo conversado la semana pasada. Esta semana he traído un nuevo tema que tiene relación con eh, cuánto fue el servicio de interno interno autoriza a mi empresa a timbrar. ¿Te parece que contemos esa historia esta, en este podcast? Claro, cuéntame el caso exacto de qué se trata y lo revisamos. Hoy vamos a hablar de Patricio. Patricio es un cliente que actualmente utiliza el sistema de facturación de LibreDTE. Él se contactó con nosotros mediante eh, un correo electrónico donde nos indicó que no estaba siendo posible solicitar folios de factura electrónica. Como nota importante, las empresas que utilizan un software diferente a la plataforma de impuestos internos siempre deben solicitar folios directamente en esa plataforma de cualquier documento que emitan fuera de esa plataforma. Ya, según la experiencia que en el área de atención al cliente tenemos, eh, en la cuenta se realizan una serie de investigaciones, lo cual algunas de ellas son, por ejemplo, que se revisa si eh, la empresa tiene folios vencidos, folios sin uso, o si la empresa en sí también puede tener situaciones pendientes con impuesto interno. Eh, bueno, luego de haber realizado esta, esta revisión, se concluyó en que la cuenta tenía folios vencidos. A la persona se le indicó de que debía realizar la anulación de los folios, de los folios directamente en la plataforma de impuesto interno eh, y luego de eso se debería haber eh, regularizado la situación. Pero, Esteban, cuéntame y cuéntanos a todos en general de qué se tratan los folios vencidos. A ver, tal cual como antiguamente tú tenías estos papeles que había que llevar a impuesto interno para timbrar y tú tenías que tomar el, el el talonario, un uh impuesto -huh. interno que te un timbre, ese timbre iba acompañado de una fecha de vencimiento. El timbraje no es, que da impuesto no es infinito, no dura para siempre. Eh, al menos con las facturas, notas de crédito y otros documentos, sobre todo lo que tienen que ver con el, con el IVA, no es así. No es yeah. así, no, no son infinitos. Entonces, tal como pasaba con los documentos en papel, con los documentos electrónicos pasa lo mismo en, lo, en el cual eso, es, ese, ese timbraje vence después de un tiempo. ¿Cuánto de ese tiempo? Hoy día son seis meses. Ahora, ¿Todos los documentos vencen? No, no todos los documentos vencen. Por ejemplo, hasta el momento, las boletas electrónicas, no, nosotros no hemos tenido ningún cliente que tenga problemas y los documentos vencen. Impuesto interno podría cambiarse en el futuro, pero hoy día nosotros tenemos clientes que llevan eh, tres años con fulgos de boleta y no han tenido ningún problema. Pero sí, las facturas, por ejemplo, son casos diferentes, las facturas de compra o las notas de crédito. Ahora, nosotros recomendamos en general siempre, para evitar este problema, porque es un problema súper común que ocurre, ¿Y por qué ocurre? Porque un cliente dice, mira, eh, no sé, uno típicamente le pregunta ya, ¿cuántos documentos van a emitir? Para poder habilitar a las cuentas. Entonces, él te dice, no, yo voy a emitir más o menos 500 documentos mensuales, 500 facturas. Mi impuesto interno por X motivo les permite sacar esas 500 facturas y después termina pasando que el cliente o contribuyente ocupa 100. Entonces, claro, el problema es que le pedimos 500, pero 500, nosotros pedimos normalmente 500 por 5, porque pedimos para 5 meses. Entonces, al final terminamos pidiendo 2.500 documentos. De esos 2.500, ocupó 500, llegó, llegó al mes 6, ocupó 500 más, ocupó 3.000, pero se le vencen y todavía tiene 2.000 eh, sin uso. Entonces, eh, pasa mucho que los clientes piden documentos que no van a utilizar. Ahora, que lo que nosotros recomendamos es que estimen mejor eso, esos números. O sea, si, si, si ustedes, por ejemplo, van a ocupar eh, 100 folios mensuales, soliciten máximo 500 folios asumiendo que van a partir hoy día. ¿Por qué? Porque esos 500 folios les debiesen alcanzar para al menos 5 meses y van a evitar que se les venza. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿qué pasa si no me alcanzan? De eso vamos a hablar hoy día. Añadiendo a lo que anteriormente nos estabas comentando, el servicio puesto internos también tiene la facultad para castigar a mi empresa en el caso que yo no regularice este tema que tú nos estabas comentando sobre los folios vencidos. Castigar me refiero a que eh, nos puede eh, prohibir el timbraje eh, de algún documento que nosotros estemos realizando en impuesto interno. Por ejemplo, un castigo fue la historia que nos comentaste en, la, en el podcast anterior, donde eh, fue de que tú realizaste el cambio de, del número telefónico de, de SASCO y se te castigó con una verificación de actividad, lo que eh, derivó en que no podías realizar el, el timbraje de folio. A eso me refiero con que el servicio de interno internos puede castigar a la empresa en el caso que no, regular, no regularicen las situaciones, ya sea de folio vencido, folio eh, sin uso o también la, la, una situación pendiente de la empresa. Eh, otra cosa que se sugiere es que eh, en ese caso, cuando, cuando SASCO tuvo el problema de, de la restricción, es decir, el castigo de folio en impuesto interno, no, no se vio tan afectada en ese entonces la empresa en, en cuanto a la emisión de documentos, porque la ventaja que tenía era que, si bien es cierto, a Sasco se le, se le prohibió realizar una, una solicitud de un nuevo archivo de folios, pero eh, Sasco ya tenía otros folios que aún estaban vigentes, y que tú aún podías seguir usando, a pesar que tenía esta restricción. Entonces, mientras se regularizaba la, la verificación de actividad en ese entonces, ¿Tú podrías seguir emitiendo documentos con los folios restantes del último, del, ulti, del último archivo de folios? Sí, efectivamente. Una de las cosas que yo me he tratado de preocupar siempre, porque, porque nosotros es crítico, nosotros facturamos una vez al mes y facturamos mucho de una. Entonces, nosotros no podemos estar como empresa eh, con poquito folios, porque eh, llega inicio de mes normalmente y hay que emitir muchas facturas. No es como, por ejemplo, que emitamos eh, 20 diarias. No, normalmente se emiten todas juntas eh, en un breve periodo de tiempo. Entonces, siempre me preocupaba mucho tener folio eh, hacia adelante disponible. Entonces, claro, esa vez que pasó eso y que llegó la verificación de actividad, si bien eh, yo eh, no hice esa verificación inmediatamente, eh, dejé pasar creo que como una o dos semanas para poder hacerla. Eh, claro, en eso, ahí pasaron dos cosas. Uno, que teníamos folio hacia adelante, entonces no había problema. Y lo otro que me di cuenta porque traté de pedir folios para ver qué pasaba y después de internos, si bien, nos tenía castigado Igual nos dejaba timbrar, pero de a uno. Entonces, mm, si yeah. queríamos pedir folio, ya estar pidiendo de a uno. Lo cual, obviamente, si tú necesitas emitir 200, 300 o 1.000 facturas, es imposible. O sea, claramente eso, y por cierto, no lo hace como castigo para forzarte a que tú resuelvas la situación yeah. que, que, que tienes pendiente. Entonces, como eh, recomendación, eh, lo que yo les diría es que siempre tratan de tener folio hacia adelante. O sea, preocúpense de eso. No esperen a llegar al día que necesitan realmente ocuparse en folios, por ejemplo, y darse cuenta que tienen 50 y que impuestos internos no les queda más. Entonces, por ejemplo, es una buena idea tener folios, por ejemplo, para uno o dos meses adelante. De esa forma no deberían tener problemas casi nunca con lo que es timbraje. Eso y obviamente solucionando las cosas que tengan con impuestos internos. Tú, tú recién, recién nos, nos mencionaste y, y también mencioné de que eh, impuestos... O sea, perdón, la empresa SASCO tenía eh, folios para el futuro. Pero el problema con tener eh, folios para, para usarlo en el futuro es que el servicio puesto interno, y algo que no todos saben, es que aplica una regla. Ya aplica una regla al momento de solicitar folio. Entonces, cuéntanos, ¿cómo, cómo funcionaría esa regla si mi empresa quiere eh, solicitar folios para el futuro, pero todavía tiene, tiene folio, folios sin uso, pero que están vigentes? Eh, en realidad la regla es bastante simple eh, esto está explicado a ver, no está explicado en la página de impuesto interno pero los números están el problema es que quizás la explicación que tiene impuesto interno no es muy clara entonces, a ver, son tres números importantes los que hay primero son los folios que yo quiero solicitar la cantidad de folios que yo quiero solicitar por otro lado tengo la cantidad máxima que impuesto interno me permite solicitar o, eh, ¿qué, ¿qué es el tema? impuesto interno lo llama cantidad máxima de folios autorizados y lo otro es eh, la cantidad de folios disponibles entonces, aquí eh, hay dos cosas. Primero, la cantidad de, max de folios máximo autorizados es la cantidad máxima que yo puedo tener de folios disponibles en un momento, ya sea los que ya tengo o los que voy a solicitar. Entonces, por ejemplo, si impuesto interno me dice que tengo máximo autorizados 10 y yo no tengo ninguno disponible, puedo pedir esos 10. ¿Ya? Uh -huh. eso. Es como el primer caso más sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo sí tengo folios disponibles? Puede ser, por ejemplo, que yo tenga eh, máximo autorizado 10, pero tengo disponibles 5. Entonces, lo máximo que voy a poder solicitar son 5. Ya no puedo solicitar los 10 porque tengo 5 estos disponibles. Entonces, eh, eso es como lo primero, que eh, los folios que puedo solicitar son los máximos autorizados menos los disponibles. Ahora hay un una partecita extra que tiene que ver con los folios disponibles. ¿Qué son los folios disponibles? Los folios disponibles eh, no son folios que necesariamente puedo utilizar. Y es una cosa que no queda clara en la página de impuesto interno. Y pasa porque esos folios disponibles pueden ser tres tipos de folios. Los podemos agrupar en tres cosas. Folios que efectivamente voy a utilizar en el futuro. Uh -huh. eh, o sea, en el fondo, si voy en el 100, tengo del 101 en adelante esos folios disponibles. Pero también podría tener folios que me salté. por es motivo? Porque el software se lo saltó, porque me lo salté a propósito. Da lo mismo. Eh, no es relevante esa parte, pero pueden ser folios que me salté. O sea, folios que quedaron sin uso, pero que están hacia atrás, respecto al folio que me toca ahora. Y el tercer caso, el que mencionabas tú recién, que es el tema de los folios vencidos. O sea, el impuesto interno considera los folios vencidos como disponibles mientras no hayan sido anulados. Por eso es lo que hablábamos recién de que es súper importante que esos folios sí sean anulados. Entonces, en realidad, la solicitud de folio eh, eh, es sencilla en teniendo estos conceptos, pero no es muy claro el impuesto interno. Entonces, por eso a veces pasa que algunos clientes nos dicen oye, pero es que impuesto interno dice que tengo autorizado 5 y no puedo pedir esos cinco. Sí, pero es que te tienen autorizado 5 pero ya tienes cinco disponibles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, consumir los cinco disponibles, ocuparlo, y después el te va a dar más. ¿Y qué pasa si esos cinco disponibles están vencidos? Hay que anularlos primero. O sea, hay que gastarlo. Ese número disponible tendría que ser, eh, eh, tiene que ser menor al que tengo autorizado para que yo pueda timbrar. Si no, no puedo timbrar. Ya. Esta regla aplica para todas las empresas que eh, deseen solicitar un archivo de folios. Por eso me surgen algunas dudas y para que todo estemos al 100%, manejemos al 100% este tema. Eh, te voy a realizar algunas preguntas para que vayamos comentando y a, aclarando ciertos puntos. ¿Tú crees que el servicio de puestos internos eh, le restringe a mi empresa la solicitud de folios en el futuro si yo no uso los actuales folios que tengo disponibles? Sí, de hecho es algo bastante común. O sea, eh, si tú, por ejemplo, lo que hablábamos un rato, eh, si tú como empresa pediste eh, estos... Cinco, estos ¿cuánto eran? 500 por 5, eran 2.500 uh -huh. folios. Si tú pediste estos 2.500 folios y de esos 2.500 folios terminaste usando 500 solamente uh -huh. y el resto no lo usaste y se te encierran, claro, es muy probable que un puesto interno en la siguiente solicitud de folio, básicamente, te diga algo como, o sea, no te lo dicen en uh -huh. la página de teoría automática, pero el impuesto interno, si uno le pusiera como una cara, te diría, oye, la vez pasada me he visto 2,500, usaste 500. O sea, ahora no, ahora tú 500 nomás. Claro. Entonces, esa yeah. es una forma en el que el impuesto interno te restringe. ellos tienen un algoritmo eh, que, en el fondo, determina cuántos folios te van a ir asignando de acuerdo al uso. Tú más folio usas, más te van a asignar. Uh -huh. Si dejas de usar folio, eh, te van asignando menos. Ahora, ahí aparece también, por ejemplo, un caso, que eh, tiene que ver con qué pasa si yo emito poco un documento y de repente lo quiero emitir, quiero emitir mucho. El típico caso que pasa que tenemos clientes que a veces no emiten nunca notas de crédito, o emiten muy poquitas y de repente tienen que emitir 50. Entonces, claro, nos contactan y nos dicen, oye, es que el sistema no nos deja emitir nota de crédito. Claro, no te deja, pero no por culpa de nosotros. No te deja porque impuesto interno no te está asignando folio. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? El cliente simplemente tiene que empezar a emitir los documentos y de a poquito impuesto interno le va ayudando folio. Claro, es que una de las cosas que suelen ocurrir mucho es que eh, los clientes al dejar de usar la plataforma de impuesto interno y comenzar a usar un software de mercado, creen que la solicitud de folio pasa a realizarla el software de mercado cuando en realidad independientemente la empresa deje de emitir con, con impuesto interno, siempre hay impuestos internos quien autoriza los folios. Eh, re, eh, volviendo a, la, a, a tu respuesta anterior, eh, sin no un solo folio, ¿me convendría anularlos? Depende. En realidad aquí depende. Eh, si los folios están vencidos, primero hay que anularlos. Yeah. Ahí no hay ninguna alternativa. O sea, si folios vencido no sirve no se pueden reutilizar. A veces clientes que nos han dicho, oye, es que yo quiero reutilizar este folio, quiero, quiero anularlos, pero quiero pedir nuevo y que me den pues, el mismo número. No, eso no pasa. O sea, los folios que se vencieron ya se perdieron y no se pueden utilizar, por lo tanto hay que anularlos. Y va a obtener una nueva numeración. El otro caso eran los casos que están saltados. Los, que está, los casos que están saltados, bueno, aquí depende de cada contribuyente. En el caso de LibreTV, por ejemplo, tú puedes recuperar esos folios, puedes, puedes emitir un, un, un documento con un folio manualmente asignado, saltado, que te haya saltado, pero en general nosotros no lo recomendamos. Yeah. O sea, nosotros creemos que lo más fácil es anular esos folios y eh, usar nuevos. Y, y el tercer caso, que son los folios que todavía están vigentes y, y no ha usado, o sea, bueno, si todavía no lo ha usado y no ha llegado a la fecha de vencimiento, no los anules, porque mm -hmm. en el fondo si lo anula ya te podrían empezar a... El goelismo podría decir, bueno, está usando menos. Y además que no sabes tú lo que va a pasar en el futuro. pues que en el mañana necesitas efectivamente esos polos. Entonces, en realidad nosotros recomendamos los, los vencidos, hay que anularlo obligatoriamente. solo recomendamos, no es obligatorio, recomendamos anular los saltados. Y los que están en el futuro, si ya pediste mucho, déjalo. Peor de los casos, van a vencer y en ese momento lo anula. Ya. Yeah. Un consejo importante, cuando ustedes ingresan a la página de impuestos internos para hacer cosas asociadas con facturación y específicamente lo que estamos hablando ahora que tiene que ver con la anulación de folio, recuerden ingresar con el certificado digital ya, o la firma electrónica. Tienen que iniciar sesión con eso en impuestos internos. A veces los clientes nos dicen, no puedo realizar la acción, dice que no estoy autorizada a la página y es porque ingresaron con root y clave y eso no funciona. Entonces recuerden, para cualquier acción asociada a facturación, ingresen con el certificado digital. En el podcast anterior vimos algunas situaciones por las cuales me podían restringir la solicitud de folios, que una de esas era la verificación de actividad. Pero también hay otros motivos, hay otros casos por los cuales me pueden restringir la solicitud de folios, que por ejemplo es la verificación de actividad, la verificación de domicilio, eh, por una fiscalización pendiente en el servicio de puesta interno o también por no declarar el formulario 29. Pero hay otros casos en la empresa eh, en las que también me pueden restringir la solicitud de folios. ¿Existe alguna posibilidad de que el servicio puesto interno eh, restrinja la solicitud de folio por un tema ajeno a la empresa? Ajeno, ajeno a la empresa, así como algo no relacionado por ningún motivo, que yo sepa, no. Lo que sí existe es algo que está muy relacionado, que, que, que en el fondo no es de la empresa en sí, pero es de la persona autorizada por la empresa. Uno podría decir que es como parecido, pero no es lo mismo. A ver... Eh, recién estábamos hablando de las situaciones que afectan a la empresa, uh -huh. pero puede pasar por eh, pues, eh, eh, el que solicita los folios, eh, como se mencionó recién en el consejo, eh, es un usuario, es una persona física y esa persona física podría eventualmente tener algún problema con el impuesto interno. Por ejemplo, eh, si yo, Esteban, que soy el representante legal de SASCO, tengo un problema con mi declaración personal de renta y el impuesto interno me citó, por ejemplo, una fiscalización y yo no fui, probablemente impuesto interno me castiga a mí como Esteban para que yo no pueda realizar trámite de impuesto interno a nombre de ninguna empresa. Yeah. Y eso obviamente afecta a Sasco. Ahora, ¿qué se puede hacer en esos casos? Eh, simple, la recomendación ahí, o sea, más que la recomendación, lo que tienes que hacer ahí es autorizar a otro usuario. Ahora, ¿a quién? Bueno, ahí eso ya depende de cada empresa, pero eh, esa es una opción. Y la otra, obviamente, resolver el problema que estás como persona. Entonces, yeah. sí, efectivamente, eh, la situación de un usuario puede afectar a la empresa que representa el impuesto interno. Bueno, entonces, para resumir lo conversado el día de hoy con Esteban, eh, podemos decir que lo más importante es eh, no tener situaciones pendientes con impuesto interno, eh, tener en cuenta la fórmula al momento de solicitar folio, que fue lo que nos comentó eh, Esteban, el tema de los folios disponibles, el máximo autorizado, nos puede dar eh, los folios a solicitar, y finalmente que el servicio de Impuesto interno es una entidad que sí puede restringirnos la solicitud de folio al momento de realizar este timbraje electrónico. Ese fue el podcast de hoy día. Eh, revisamos con Catalina una situación real que le ocurrió a un cliente que no es una situación tan poco común. Eh, yo diría que ocurre de vez en cuando. Eh, de vez en cuando el cliente que tiene este problema con los folios. Pues en realidad la situación es bastante simple, pero sí hay que entender los conceptos que vimos hoy día para poder aplicarlas a solución. Recuerden que vamos a estar sub eh, subiendo podcast toda la semana. Estos podcasts se debieran subir los días miércoles. La semana pasada tuvimos un atraso, era el primer podcast. Eh, pero deberíamos subirlo los días miércoles por lo tanto estén atentos a, al canal de, eh, de YouTube eh, si no estás suscrito, suscríbete y está pendiente para eh, nuevos capítulos que hagamos de este podcast finalmente recuerda que si tienes algún comentario lo puedes dejar y también si te interesa que hablemos de algún tema y hay algunos usuarios que nos están dejando comentarios en los vídeos nos están pidiendo que tratemos algunas cosas que vamos a ir revisando y nos vemos en el próximo podcast